Te estoy buscando, me estoy perdiendo uh -oh. Otra noche fría de invierno No te veo, no te siento Yo te quiero bien cerca Te quiero un momento Te estoy llamando Te estoy buscando Me estoy perdiendo uh -oh. Mami, sigo perdido Con el coro abatido mi mente está en un ruido, sácame de este lío Vení lleno de vacío con tu amor Desde que te fuiste está fría la habitación Baby por favor Sé que me porté mal, te volví a fallar No quiero un final, lo puedo reparar Siempre seré tu hombre y en la noche fría tú piensas en mi nombre. Cuando terminabas en mi cama acostada, matando el frío en mi pecho. Cuando tus sudos con el mío se pegaban, terminábamos deshechos. Y esos son los hechos, soñábamos un futuro mirando el techo. ¿Qué mierda hemos hecho?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 I'm